cambiar ciertas situaciones en nuestros entornos. La propuesta política de TEDIC es completamente contraria a, a la propuesta hegemónica de la tecnología, que es comercial, eh, que es eh, muy in, unidire, unidireccional. Sin embargo, TEDIC rescata los valores de la cultura libre y del Internet libre desde su nacimiento. Cultura que perspectiva que se, se ha ido perdiendo, sobre todo desde la segunda etapa de Internet, la etapa de las plataformas, de las redes sociales que ahora forman parte de nuestras vidas, pero que de alguna manera han amurallado Internet. ¿verdad? Eso ha generado grandes monopolios, monopolios gigantescos que ahora son como peajeros de Internet. A TEDIC lo ha desde, desde que empezó. Estaba entrando en una facultad donde, eso, eh, donde la tecnología estaba ausente en la conversación. Veníamos, yo particularmente venía participando mucho en los espacios de TEDIC, de la comunidad Creative Commons Paraguay, eh, de los foros y conversaciones sobre vigilancia. Y, y, y bueno, teniendo la oportunidad de desarrollar tecnología al servicio en ese momento del movimiento estudiantil, sobre todo. Llega más o menos el 2014 que fundamos un medio digital en la Universidad Nacional de Asunción que se llama El Independiente. Y bueno, me acuerdo que con TEDIC tuvimos un acompañamiento muy de cerca para ser parte de esas conversaciones de la comunidad, para pensar como un me me me mecanismo de protección de activistas. Y bueno, y, y después un montón de conversaciones con TEDIC, de, de lo que es materia de protección de datos, de lo que es materia de data, de lo que es materia de tecnología cívica. Eh, un poco el involucramiento también mío desde la sociedad civil fue llevando a que nos encontremos en muchos espacios. Cuando entré a TEDIC era bastante nueva con todos los temas de software libre, libertad de expresión en línea, eh, violencia digital de género, por ejemplo. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Pero al, al mismo tiempo creo que es también algo que me, me, me trae mucha satisfacción y mucha felicidad, el hecho que a, que a mí me toca aprender en mi trabajo. Yo sé que eso es un privilegio que no todo el mundo tiene y es algo que aprecio un montón de, del espacio. Eso es lo que más me gusta de TEDIC, que nos vuelve conscientes eh, de, de eso que está en nuestro cotidiano. ¿verdad? El primer proyecto que a mí me tocó idear con Mari Carmen fue, eh, se llamaba Parlamento Abierto. Eh, nuestra idea era que la gente básicamente se entere más, sepa, tenga mayor acceso a información sobre la actividad de sus parlamentarios y, y así nace Parlamento Abierto, queríamos hacer una, un sitio web, una plataforma donde uno pueda entrar y, y conozca ¿verdad? los proyectos de ley, los antecedentes de cada congresista, que pueda también compartir sus ideas, verdad todo a través de la tecnología. Uno de los proyectos que nos catapulta a nivel global como organización pionera desde Paraguay para el mundo era Pura webs que es la que en ese proyecto sí, éramos mucho más pequeños, entonces lo lideré prácticamente yo con un grupo de chiques. Y, nada, eso nos llevó a tener un impacto en el rechazo dentro del Congreso, una de las campañas que caló y se entendió muy bien, hablando de vigilancia a través del uso de la tecnología, retención de tráficos de datos, conceptos muy complejos, pero que pudimos traducirlo en una campaña y logramos la atención de muchísima gente para poder rechazar el proyecto de ley. Entonces, sí, eso fue un impacto importante y que creo que esa nos lleva a una escala mucho más grande a nivel internacional y eso cuando te planteaba lo de pura webs eh, y hacía, en verdad era un ejercicio de memoria histórica, eh, pero también era un, una, una conversación de futuro. Cuando el mundo te habla de vigilancia masiva, desarrollo de cámara de reconocimiento facial, una referencia con una perspectiva de memoria histórica puede también ser orientadora futura. Es un gran desafío poder hablar de cosas, de muchas cosas, pero hablar bien, ¿no? y poder generar buenas discusiones, poder generar, poder generar conciencia, apropiación de la gente. Y, y es, cada tema se abre, es increíble. Ahora, o sea, ahora mismo, inteligencia artificial. ¡Pum! Es un mundo que hace cuatro años no hablábamos. Entonces, muchas veces es muy difícil hablar sobre digitalización, sobre hacer entender a las personas sobre cómo eso impacta en sus vidas cuando hay tantos problemas que ocurren en nuestros territorios. Eh, y eso a la vez para mí es una oportunidad súper interesante de ejercer creatividad, de, de, de, de pensar estrategias de comunicación innovadoras que apelen a distintas audiencias eh, y que les permita finalmente entender cuáles son los riesgos y las oportunidades de las tecnologías en general. El TEDIC es un abanico de oportunidades para estar a la vanguardia de de analizar los temas, de saber cuáles son los debates que están en boga de cuestiones que están ligadas al, al género, por ejemplo, que me parece algo muy importante y que tiene algo diferente también a, a otras organizaciones que se ve también eh, una participación constante eh, y de incidencia en lo que son las políticas públicas, en la agenda ciudadana. En general, todo el área de acción de TEDIC es súper necesaria y nadie más hace eso, entonces yo creo que casi todos los proyectos que TEDIC realiza son necesarios y son innovadores. Para mí, fu pensar futuros también es pensar un futuro mucho más trascendental, más de lo que estamos ahora. Incluso sin mí, ¿verdad? La tecnología eh, es un fenómeno global que trasciende y rompe todas las fronteras, querramos o no. Por lo tanto, la acción de las organizaciones como TEDIC también tiene que ser transfronteriza y más allá de, las, de lo que nos divide y enfocarnos más en lo que nos une. Así que veo a TEDIC como una organización eh, que desde Paraguay aporta su experiencia, sus conocimientos y sus metodologías. A organizaciones de la región. Me imagino a TEDIC teniendo, porque ya tiene ¿verdad? una incidencia bastante regional. Te digo, en estos seis meses ya pude trabajar en proyectos en Bolivia y ahora estamos con un proyecto con una organización peruana y otra mexicana. Entonces creo que sí, apuntando a algo más internacional. Eh, perfectamente me imagino a TEDIC en otras ciudades, más allá de Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, en las ciudades, en las principales cabeceras. Creo que puede aportar muchísimo ¿verdad? En, nuevos, en nuevas comunidades, en otras comunidades. Así me lo imagino a TEDIC. Me lo imagino también a TEDIC eh, creciendo ya más como una institución. que Una organización se hace reconocer y valer solamente cuando el trabajo es bueno y la gente que trabaja en el TEDIC es gente con mucha calidad. Humana y técnicas. Creo que hay veces que se nos subestima un poco de las grandes organizaciones, por eso, por ser un país pequeño, una sociedad pequeña y una organización pequeña. Pero creo que en estos 10 años hemos demostrado que podemos hacer cosas de gran calidad y de mucha utilidad para la sociedad. Ay, a TEDIC le veo sobreviviendo y floreciendo en el tiempo, de acá a 50 años y ojalá más, ¿verdad? Le... Le veo a una organización que, que nos va a sobrevivir a todos y va a seguir adaptándose a, a, a los desafíos de este nuevo siglo XXI en materia de tecnología, en materia de derechos y por sobre todas las cosas, eh, una organización que se encarga justamente de que esa intersección sea visible y que los derechos humanos continúen disfrutándose en el entorno digital. Ver qué mundo queremos. Queremos un mundo de vigilancia, queremos un mundo con tecnología que nunca la, la terminamos de entender o pensamos realmente eh, la tecnología como algo al servicio. Lo más lindo es que TEDIC en estos 10 años consiguió inspirar a muchas personas, ya no solo en Paraguay, sino en toda América Latina y el mundo y esperemos que, bueno, ya sean muchos otros 10 años más de, de inspirar personas.